Ahí propiedades, beneficios y valor nutricional, también conocido como chile o guindilla. El ají es un alimento básico en las cocinas, ya sea en su versión dulce o picante. Aunque su origen está en América Latina, el fruto, con forma de pimienta pequeño y colores rojizos y anaranjados, se ha extendido por todo el mundo para sazonar comidas o dejar sin aliento a los amantes del picante. En España se extendió como alternativa a la pimienta y el vinagre con los que se preparaban los embutidos, hasta consolidarse como una referencia gastronómica. Su sabor picante es provocado por una sustancia llamada capsaicina, que genera irritación en el paladar, y aunque un consumo masivo de su variante más fuerte puede llegar a generar dolor de estómago e incluso gastroenteritis el ágil cuenta con propiedades analgésicas y anticancerígenas así lo demostró la academia de ciencias médicas de china que realizó un estudio con más de 50.000 personas y concluyó que los individuos que consumían picante al menos dos veces por semana presenta una mortalidad un 10% menor que quienes no lo hacían. El ají, especialmente su variante picante, es un alimento como numerosas propiedades gracias a su alto contenido en vitaminas y a la capsaicina, no obstante, su consumo se recomienda que sea moderado en todo momento, sin grandes ingestas, además, más allá de su valor alimenticio administrado en compresas, es un remedio para las dolencias articulares al servir de vaso dilatador. Una de las principales propiedades que se atribuyen a la capsaicina, más allá del ardor de boca, es la de combatir el cáncer. Además, la guindilla también contiene vitamina C en abundancia, que también es conocida por su papel a la hora de prevenir la presencia de tumores. Un consumo moderado de la guindilla picante ayuda a mejorar la circulación y por tanto a prevenir la aparición de problemas cardiovasculares, además es beneficioso para combatir el colesterol. Este no es un alimento recomendado para quienes padecen de úlceras, acides de estómago o hemorroides. El AGI cuenta con propiedades antifermentativas, es decir, facilita la digestión y evita la presencia de infecciones intestinales. Conozca 10 beneficios que tienen incluir el ají en la dieta, según especialistas en nutrición. Actualmente en el mundo hay más de mil variedades de ají, un producto que poco a poco ha ganado un papel fundamental en la industria culinaria colombiana, gracias a la buena aceptación que tiene entre el consumidor. Pese a que México es el país que mayor índice de consumo registra en Latinoamérica, a raíz de que cultiva cerca de 100 tipos de chiles, en las cocinas colombianas el picante cada vez más tiene más presencia, a pesar de que su consumo por cápita anual no supera el medio kilo. Según el Ministerio de Agricultura del país se producen cerca de 30.000 toneladas de ají al año y en vista de esto y de las duras tendencias en la industria gastronómica el consumidor local ahora conoce mucho más sobre este producto. Según los expertos, los diferentes niveles de picante son un atractivo que ha seducido también a los cocineros que están innovando en las propuestas que tienen en el país, a pesar de que algunos comensales presentan resistencia por su sensación al ser consumidos. No obstante, el ají cuenta con algunas propiedades que resultan ser beneficiosos para el cuerpo humano. Lina María Valencia, asesora nutricional de Amazon, dijo que el ají no tiene ninguna contraindicación, no se considera alérgico y no genera problemas de ningún tipo a la salud. Solo deben controlar las cantidades, teniendo en cuenta que la tolerancia o resistencia de un niño será mucho menor que la de un adulto. Fuente de vitaminas, el ingrediente activo y que le da el picante al es la capsaicina compuesta por carbohidratos, agua, fibra, proteína, vitaminas A, B1, B2, B6, azufre, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio y yodo, a mayores concentraciones de la sustancia mejor será el efecto en el cuerpo, apuntó la nutricionista de Amazon Lina Valencia. TEMA DE CALORÍAS Según explica Sandra Pérez, nutricionista deportiva de Body Detest, el consumo de picante ayuda a quemar calorías, teniendo en cuenta que aumenta el metabolismo del cuerpo hasta en 8%. La grasa se quema naturalmente y además genera una sensación de saciedad que disminuye el apetito. Dijo. Mayor oxigenación, según la nutricionista de Amazon, el agitine tiene es vasodilatadoras, las cuales aumentan el flujo de sangre a microvasos sanguíneos y permite que tengamos una mejor oxigenación del cuerpo, un menor riesgo de sufrir hipertensión arterial y ayuda a que los nutrientes lleguen más fácil a los tejidos. Sensación de plenitud. La comida picante genera endorfinas y serotoninas, ofreciendo una sensación de bienestar general o de plenitud en el cuerpo. Nos sentimos con mejor estado de ánimo porque es un ingrediente que lleva a los platos, se consuma más lentamente y eso el cerebro lo recibe muy bien. Señor, la nutricionista deportiva de Bodytech. Protector gástrico. Expertos han confirmado que la JIC actúa como posible protector gástrico, teniendo en cuenta que nos ayuda a mejorar la producción de saliva y jugos gástricos, lo cual también contribuye a mejorar la digestión y a la vez la vuelve mucho más eficiente, La Lina María Valencia. Al corazón cuando se consume algún plato que tenga picante la temperatura del cuerpo se eleva por lo que aumenta el flujo sanguíneo y llega mejor la sangre al corazón la capsaicina se convierte en una sustancia beneficiosa para combatir y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares se apuntó paez Efecto antioxidante. Sus colores vivos son una señal de un alto contenido de antioxidantes, sustancias que pueden ser vitaminas o minerales que contienen un efecto protector en las células del cuerpo y en el sistema de defensas, pues hay agentes externos que pueden producir desde una gripa hasta un cáncer, explicó Lina María Valencia de Amazon. Combate el acné Según los especialistas en nutrición y salud, a través de estudios se han comprobado también que las propiedades de la mayoría de los tipos de ají favorecen procesos de cicatrización y además ayudan a superar problemas de acné, herpes labial, quemaduras y heridas, entre otras afecciones de la piel. Ayuda en la respiración. Las características con las que cuenta la capsaicina también generan importantes beneficios en el aparato respiratorio, teniendo en cuenta que su sabor y sensación picante puede actuar como expectorante para problemas de congestión o tos, tal y como lo hacen productos como el jengibre o la pimienta. El ají desinflama De acuerdo con la nutricionista de Amazon, algunas de las propiedades del ají o el chile son antiinflamatorias, por eso su consumo también se recomienda en ocasiones para todos aquellos que buscan una forma de disminuir la inflamación en alguna parte del cuerpo, sin necesidad de tomar medicamentos.